Ya llevaron, ya llevaron, ya llevaron uno tenía que aguar llevar y se lo van. Ambulancia viene. Ya vienen, sí si lo llamaron ya. Pues amigo, qué tranquilito ahí. Si se mueve más, qué tranquilo, que la, la ahí viene ahí. Dios mío. Dios mío. Eso hay que regar para sacarlo, ese echó fue hay posible Dios, sí! ¡Ay, no, Dios mío. Dios mío. A que venir Dios. ¿No se lo llevaron una, A una, que venir con... No, no, no, no, no, esperan aquí un viejito que está muriendo,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 Los muertos de Dios mío. Ay, que lo monte uno. La... Estos mismos, los compañeros de ellos. Los... Claro, Pero hacer, es que no se lo Y sigue la ruta. Yo bajo todos esos pasajeros y me llevo los no lo que aquí Ellos no lo quieren llevar, uno lo quieren llevar. No, ¿Tienes no. ¿Tienes no lo quieren llevar. Todo. Todo todo.